Hola amigos, buenos días, buenos días, estamos llevando a ustedes una actualización de lo que sucede con el paso del huracán Enrique eh, sobre las costas o cerca de las costas del Pacífico, ahí en México, el huracán ya, el huracán Enrique ya provoca algunos daños materiales al pasar ahí frente a las costas de México, al menos un centenar de casas ahí en los municipios de Copalillo en Guaguayutla en Guerrero, ya perdieron sus techos de, de lámina por los fuertes vientos que se registran a esta hora de la mañana en vivo desde la redacción del reportero Honduras, 7 de la mañana, 56 minutos, aquí en Tegucigalpa. El huracán Enrique continúa con su paso en el Pacífico de las costas mexicanas, ahí frente a las costas de México, y la noche del domingo provocó fuertes lluvias y afectaciones en casas eh, débiles y deslaves en carretera sin dejar hasta el momento personas heridas, así lo han informado eh, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, igualmente autoridades mexicanas. A las 3 horas de la mañana de la madrugada de este lunes, Enrique se mantenía en categoría 1, en una escala de 5 en la escala de Safir Simpson y se localizaba a 95 kilómetros del Cabo Corrientes en el estado de Jalisco al oeste de México y a 545 kilómetros del Cabo San Lucas en Baja California Sur y se desplazaba a esa hora de la mañana a una velocidad de 13 kilómetros hacia el norte con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora así lo ha dado a conocer el Centro Nacional de Huracanes al menos un centenar de casas en los municipios empobrecidos de Copalillo y Coahuayutla, en el estado de Guerrero, perdieron sus techos de lámina debido a los vientos, así lo informó Marco César Mollares, el secretario de Protección Civil del de estado de Guerrero. Así que desde el reportero Honduras, alertamos a todos los amigos de México para que se mantenga más salvo, que atiendan los reportes de las autoridades de socorro de su país. De último momento se informa que las autoridades de Jalisco han habilitado tres albergues en las comunidades costeras, de acuerdo a lo que ha informado el Departamento de Protección Civil del, del Estado, don Víctor Hugo Rodríguez. Hasta el momento solo se han reportado caídas de árboles en las carreteras que corren de Puerto Vallarta en Jalisco al, eh, al estado de Nayarit. En el estado de Michoacán se habilitaron siete albergues, eh, pero las autoridades no han informado si sus habitantes han recurrido a dichas instalaciones. Durante el resto del día domingo y parte del lunes persistirán las lluvias de hasta 250 milímetros en el estado de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Según ha alertado del Servicio Meteorológico Nacional de México Por su ubicación geográfica y por su amplia línea costera Tanto en el Pacífico como en el Atlántico México es uno de los países más vulnerables a sufrir el empate de fenómenos meteorológicos Y así lo pueden observar ustedes en estas imágenes en vivo Desde eh, Tegucigalpa en la sala de redacción del reportero Honduras Así que saludos a los hermanos mexicanos no se olviden de mantener siempre pendientes las medidas de seguridad ahí en cuanto a este tipo de fenómenos atmosféricos. Los delitines del último momento que emitan sus autoridades de su control siempre hay que tomar las en cuenta para evitar pérdidas humanas. Hasta el momento solamente se registran pérdidas materiales y esperamos que así se mantenga el comportamiento y que pues, este fenómeno no vaya a causar mayores desgracias. Teníamos por ahí un recorrido posible, la posible trayectoria del huracán Enrique eh, cerca de las costas de México. Estaría el día martes en horas de la tarde ya aproximándose al cabo de San Lucas, ahí en Baja California Sur. En estos momentos se encuentra exactamente frente al puerto Vallarta, el ojo del huracán. Eh, se mira ahí eh, tal como lo están observando ustedes cerca de la costa del puerto Vallarta y su recorrido es hacia el norte, hacia el norte y el día miércoles en horas de la noche posiblemente se esté disipando ya al ingresar eh, el día martes en horas de la noche y luego de ese recorrido, miren ahí va el recorrido, eso es eh, el día martes, miren. Por la tarde estaría ya ingresando el Cabo de San Lucas, ahí en Baja California Sur. Se estaría internando en tierra firme. Y el día miércoles ya se estaría debilitándose. Prácticamente se estaría convirtiendo en una tormenta tropical. No sé, esas son las escalas de medición de, de, de los entes autorizados. Pero miren, ahí se debilita ya el, el día miércoles. Esperemos que no vaya a causar desgracias este huracán que es el primero de la temporada Según han informado los expertos eh, del de, centro nacional de huracanes Así que a los amigos mexicanos que siempre han estado pendiente de echarle la mano a Honduras cuando se suscita un, una situación de desgracia como el huracán como el huracán Mich, que fue un huracán que dejó de destrozando Honduras, fueron los primeros que estuvieron acá, así que nuestro agradecimiento, y por ello es que nosotros también estamos pendientes de lo que vaya a suceder con este tipo de fenómenos atmosféricos, llevando eh, pues para que todo transcurra como eh, lluvia, nada más, eh, aunque ya se reportan algunos daños, materiales según lo van a conocer las autoridades de, de méxico así que pendiente de las emisiones de reportero honduras nosotros estaremos dispuestos a estar llevando las imágenes en vivo en cualquier momento a través de nuestro canal en youtube aquí en el reportero tv hn que pasen un feliz día y a Hasta pronto.